Hey oh oh oh oh oh oh oh oh Escapistas el insomnio Últimamente el viento no corre como antes Parece ser que ya son tiempos diferentes El sol está tan nítido, la luna brilló Pisito frío que es tímido se hace tarde La luna ya cayó, parece se hace tarde, parece se hace tarde, parece se hace tarde, parece se hace tarde, yeah, yeah. parece se hace tarde, parece se hace tarde, parece se hace tarde, yeah, yeah. y se hace tarde, la luna ya cayó y yo contando dos Bien. Estoy en un momento donde puedo perder Y vente, vente, vente aquí Necesito de tu ayuda porque no logro ver Toma de mi mano y a mí mover Toma en tus brazos que me puedo caer Toma de mi mano y hazme saber Que el pasado ya has pasado para nunca volver Toma de mi mano y a mí mover Toma en tus brazos que me puedo caer Toma de mi mano y hazme saber Que el pasado ya has pasado saber que el pasado ya has pasado para nunca volver del yo, yo. insomnio Volumen dos Volumen dos del insomnio